Señores, estamos en vivo desde Estados Unidos para el programa de todas las tardes Los Osorosos, estamos grabando desde un estudio de grabación aquí en... Esto es... El Alien eh, eh, eh, esto, <risa> esto, esto es New Jersey Esto es New Jersey, New New Jersey. Jersey. Trent, Trento New Jersey Trento New Jersey Y, y ustedes saben que iba a hacer algunas entrevistas a algunos muchachos de aquí de, de, Que son de allá del patio San Francisco de Macorís Y hoy como es un día de fiesta Vamos a tener un programa especial eh, Y nada que vamos a que el mismo se presente Diga mi hermano cómo yeah, está estas hermano todavía, mío. Todavía, <risa> todo bien mi hermano gracias a Dios Rafael, en Chacorta ya tú sabes, manito, para mi gente de allá de Serie 5-6, siempre apoyando. Ese nombre, bro, ¿cómo te sale? ¿Cómo te surge ese nombre? Bueno, eh, yo me llamo Rafael, ¿tú entiendes? Uh -huh. Entonces, Rafael es como, como, como lo que me identifica, ¿Entiendes? como ese animal que me saca, que es un mito ¿tú entiendes? Entonces, M. corta. Eso fue entre los panas, tú sabes. En es que corta, loco, entonces, no, contigo no lo puedo relajar. Tú prendes rap. O sea, tú prendes rap. Sí, sí, echa corta, tú sabes, muchas mujeres que no se confundan, que por otro lado que viene ese nombre. No, oh, no, no, no. Sí, no, no, ya no, tú sabes. No, no, no es de punta corta, por favor, para que entendemos. En Chacorta. El corta Bro, vemos que aquí en. En Nueva York hay una gran una gran exponente que le gusta este estilo de música y te hemos visto haciendo música de calle. Sí. ¿Por qué los dominicanos cuando llegan aquí se adaptan tanto a ese estilo eh, del trap, de, de calle? Sí, ¿Por qué? mira, eso eso hasta yo mismo me lo he preguntado y muy buena pregunta, Manito, en verdad. Yo digo que el estilo de vida, eh, las cosas que tú ves eh, diariamente en este país, tú entiendes que este país, Manito... El trap es, es, es lo, que la, lo que la calle muestra, ¿te entiendes? Y entonces, yo creo que por eso es que uno se guía por ahí. Y como tú dices, uno como que se adapta rápido a ese flow. Yo, personalmente, yo siempre, tú sabes, yo siempre soy sido versátil. Yo te hago de todo. Uh -huh. No mano no te hago trap, yo te hago de todo. Pero creo que eso influye mucho. Lo que uno ve aquí, lo que se vive, lo que te cuentan. ¿Tú entiendes? fulanito que uno sigue mucho artistas que son de allá dominicanos. Que están aquí, que son criados y nacidos aquí y cantan ese género, y uno te entiende, uno, coño. Te pregunto por qué, en el caso de allá, de, de patio, los muchachos se adaptan siempre a eso de que estilo de emboque, Rochi, tú sí, sabes, ese, ese estilo sí, de flow que, de, de, de emboque, pero sí. desde que vemos que ustedes llegan sí. aquí a, a Nueva York, sí. ustedes tienen ese estilo de no, una pero, vez, e, e, ese trap. Y sí, pero te voy a decir algo, yo eh, te hablo de mi personal, porque uh -huh. tú sabes, uno. Eh, yo a mí siempre me ha gustado ese estilo de musa a mí el, el dembow no es que te digo que no, que no me gusta porque me lo vacilo y me lo triplo pila pero como que no, como que esa no es mi musa tú entiendes, a mí, yo te pongo, pongo un tema rapidísimo, pero tú me vas a dar un dembow y como que me, porque que no, no como que no es mi estilo, aunque aunque amo ese ritmo, y tú sabes que ese ritmo es de nosotros de allá, pero me, me gusta el trap tú sabes, rap, eso es lo mío, eso es lo no tuyo la nueva canción que ya entrenaste eh, hoy semana. mismo hoy mismo entrené sí. esa canción tu primicia para ti sí, sí, está... Carol, carolina herrera ya está sí. en la calle salió hoy prontamente en todas las plataformas digitales la pueden buscar rafael Chacorta, carolina herrera carolina herrera la canción sí por qué decidiste irte por el trap en la, como la primera canción ese estilo de trap eh, tú sabes seductor eh, y va tú así? sabes que que hay muchas tentaciones que uno, uh -huh. eh, tú sabes, de esas florecientes mujeres y cosas así, tú entiendes, como que lo piden. Oye, salte un poquito a la calle y dino algo a nosotras, quieren vale. escuchar por todas las que tú sabes. Entonces yo me inspiro me así, yo ahora me sale algo para, para mamichuela, para que ay. se la vacilen las ahora. Sí, y por ahí me voy, tú sabes. No, no, no, no, yo creo que la, la canción está muy buena y sin duda va, sí, va a ser un éxito. Sí, amén, manito. Y, y, y creo que, o sabes, tiene la calidad que creo que... Gerard no G, que G, San de San Francisco, Macorís Chamaquito, durísimo. Gerard G era produciendo, te, sí, te, me, hizo, me hizo la pita y, y ya tú sabes, tú sabes cómo suenan esos instrumentos. Rompiendo. No, Gerard G era muy duro. Sí, Gerard de lo yera, yera, bueno. Gory, en el video y ya tú sabes, por ahí María se va. <risa> Aparte esta canción tuya. Te vimos en canciones, con colaboraciones con los muchachos, ahí en, en, en Enemigos Ocultos, oh, sí, serio enemigo oculto, uh, 56. Sí, gracias a x Kishen que me, me, me llamó. Ustedes padre. se activaron, eh, en, ¿cómo se dio eso de, de juntarse un tema? ¿Y por qué Enemigos Ocultos, en vez de hacer un tema, que no sea, que sea de ustedes inédito? ¿Tú sabes? Porque sí. juntar a los muchachos es difícil, sí. pero ustedes lograron juntarse. Sí, no es eh, gracias a Dios, tú sabes... Nosotros, eh, con los que yo más me llevo del movimiento, nos respetamos y, y en verdad yo soy una persona abierta para colaboración y más cuando se llama desde de mi serie 5-6, tú entiendes que yo quiero ver ese género en el top entonces, no, esa, el enemigo oculto estaba en el momento, en ese entonces <risa> y, y se armó ese junte, me tiraron a lo que hubo uh, yo hablé con Tero La Prosa y también con el proverbio y oh, vamos a hacer esa vuelta y nos montamos ahí, ya tú sabes porque, pero estamos abiertos para hacer colaboraciones también como tú dices, ideas propias que tenemos mucha música y mucho de todo y qué podemos hacer, sí podemos hacer, seguir los sí, y así, podemos seguir aportando y haciendo, y haciendo colaboraciones que no va o sea. a quedar solamente en no, ese no, tema no, no, no, no, nosotros estamos activos, tenemos hasta grupos WhatsApp porque nos mantenemos en contacto porque vamos a marcar la diferencia. Ahora claro, él claro. sabe que, que eso no se estaba viendo en el movimiento de allá, que yo creo que por eso era el estanque de que cada quien quiere ser más que fulano y, una, y si salía uno ya quieren estar matándose. No, no, aquí venimos a, a, a, a limpiar, tú entiendes, a hacer algo nuevo, hay unión, organización, bacanería. Yo creo que va a funcionar. ¿Y qué contiene entonces esos muchachos que están trabajando? Y algunos, tú sabes, tienen alguna cosa hasta, hasta, se ve como muy en controversia. Por ejemplo, vemos muchachitos como, como Tito, que me son medio fresquitos, ah, Tito Ray, Tito rato. picante. Hasta Mila, hasta mil, mil, mil me es mi fuego. picante, ese, ese picante, pero de lo bueno, ellos están haciendo su diligencia. Y cada quien encuentra la manera de cómo hacerlo, tú sabes. Quizá él, eso fue por ahí, dios todo lo mío, y vamos a darle va a quedar a todo el mundo, tú sabes. y que Quizá le funcione, porque es lo que te digo: cada cabeza es un mundo, y cuando viene a ver solo de él. Del de género urbano, tú sabes que hay un, como se ha ido como un cambio con Rosmaría, sí. y la gente dice: Bueno, va, viene música limpia por ahí, pero viene también de un fuetazo y salió toquilla con. con ah, con, de con la. Eh, la ave picante, Entonces, este. ¿cómo tú ves, tú como nuevo talento, la oportunidad de ustedes meterse con este, con este estilo de música tan diferente? Sí, sabes, pero mira, wow, wow, te felicito, manito, tú haces muy buenas preguntas, ¿verdad? y y eso desde de la letra, desde de lo con, de lo que la gente está pidiendo. Porque realmente. hay gente que dicen que lo de Rosmaría es una puerta para que hacen letra limpia, sí, pero o... viene toquilla y hace oh, un tipo de música. ¿Cuál será la, o la o línea de análisis, análisis no? si duro ese análisis en verdad. Te lo digo porque cuál va a hacer la línea que le dirán un chorro nuevo, diablo, me voy a ir por por sí, cuál lado me voy a ir. Sí, wey. en verdad eh, imagínate, yo creo que eso viene también de de donde tú, de donde tú floreces, donde claro. de donde tú sales, porque a, aunque esa chamaquita, la Rose, salió de un, de un guero, tú entiendes, pero quizás también tenía otra mentalidad y la, y la letra de ella salió así, aunque anteriormente mm -hmm. creo que era picante a nivel de freestyle y toda la vuelta, uh -huh. como vi unos videos ahí, pero yo creo que es lo, es lo que te influye al final, donde tú sales, tú entiendes, es, es para lo que te den, de. en la, la música es una musa, ¿Tú entiendes? Si tú llevas lo, lo que tú quieres hablar, de sacar tu y de todas esa chamaquitas, no hay que la bajes de ahí, al menos sí, que Dios sí, la toque, sí. porque es que ella es solo lo que ella es, ¿tú entiendes? Entonces, yo digo que... No, soy... y picante también. No, picante, picantísima. Yo digo que tú, que tú fluyes en el momento con, la, con lo que la musa te diga, tú sabías, ella es de ahí, y la Rosa es de por ahí también, y ella ve donde le conviene más, ¿tú entiendes? Claro. es como tú lo ves entonces como una oportunidad, ¿Dónde ¿tú crees que le da, de... que, que tú, tú dices, bueno, esta gente no va a, esta ahora es la generación que nos va a dar, mejor oportunidad entonces que tú crees que ahora hay más break que ahora nuevo talento yo creo que sí que ahora ahora me abre porque si tú te fijas pero yo por por el break que hay de, de, de, de uh -huh. esa letra de esa letra sí tú sabes yo no no me enfoco mucho para allá que yo, yo sé que yo me salto con cualquier loquera uh -huh. y hablo de lo que de lo que la gente quiere escuchar a mí uno no se pega pero como que a mí Personalmente, no, no me llena, tú sabes, hacer ser musical, no tan tan sucia. Yo te puedo decir cualquier otra cosa, pero de que pasar la línea, porque yo tengo hijos, tengo hijas, tú entiendes, y tengo sobrino, tengo sobrina, tengo hermana, tengo de esto que me gustaría, tú sabes, por lo menos ¿Tú lo, que tú no te guiarías al extremo de esto, no no no, no, no, no, no, tú sabes, esto es músico urbano y no dice de todo, no, o sea, no te voy a ocultar, pero eh, eh, eh, ya uno tiene un límite donde uno llega y decir cosas que. Entiende entiendes? Marque, porque esas chamaquitas son, son las siguen millones de personas que son influentes y son menores los que la siguen cuando vienen a ver. O sea, lo que ella le está diciendo a esas personas, son a esos niños, son lo que lo que ellos quieren hacer después. ¿Tú entiendes? No, porque tú lo están escuchando de una influencia que, que, no. que, que, que es tu quicha. Eh, ¿Con quién te gustaría hacer un trabajo? Tú dices, bueno... La música mía combina con tal exponente Porque hay veces que tú dices, bueno, yo trabajo con quien sea sí. Pero a veces uno dice, ya che, pero yo creo que, que la música mía encajaría con, con fulano de tal Sí, duro Eh... Yo, yo creo que es que, óyeme, yo tengo demasiado, demasiado estilo uh -huh. no sé si tú has seguido un par de temas, uh -huh. par de temas míos y tú te fijas que yo hago muchos cambios que, que si el cambio gru, eh, grueso le cae sí, a sí. fulanito que el agudo a fulanito, ¿tú entiendes? como que yo tengo mucho, mucho flow que yo creo que caerían en cualquiera, cualquiera ¿verdad? ¿Tú, cualquier tú, tú, artista, tú lo... sí, cualquier artista yo lo monto yo, él se monta, tú entiendes? rompemos en cualquier beat y, y aquí los exponentes de, de Nueva York eh, como y como Capuchino, ese estilo de música. Son muy muy parecidos a ustedes. ¿tú sabes? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ¿no? tal y durísimo, tú sabes, siempre, siempre eh, loco por hacer una vaina con él, con el chamaquito, durísimo. Capuchino de nosotros también allá, serie 5-6. Somos como que tenemos también la, la misma línea, diría yo. Se hace más fácil comentarse con usted de aquí en Nueva York para grabar que uh, con el presidente de allá, de, de, de patio ¿Qué te digo? Tú sabes que que Ya la música es un negocio y, y ya lo que tú tienes que tener el poder de, de, de, de tú sabes de que es lo que vamos a grabar y tú sabes ya. Ahora hay artistas que, que de corazón les gusta lo de uno y dicen que lo que vamos a montar y me gusta eso, tú sabes, pero uh -huh. desde que se monte más fácil no sabrá decirte porque que, tú sabes no, todo ya la música es un negocio en verdad. Los muchachos de allá del patio, lo de San Francisco Macorís específicamente. ¿Cuáles son lo que tú dices? Bueno, estos muchachos, este muchacho me está dando nota, estos chamaquitos le mete, que tú de se serás de Macorís. Te lo voy a poner fácil, no te voy a poner de que diez, nada más dime cinco, tú dices, cinco, cinco. tú dices, ya de allá. Sí, no los que viven aquí, porque los que viven aquí ya, sí, ya son sí. tropana, Pero los que están allí en San Francisco, que tú dices, Dios no, menos me. No, no, no, no, no. Bueno, oye, allá hay unos chamaquitos picantes. Los que se me queden, eh. Oh, eh, eh, eh, eh, que lo quieren. Que eh, eh, eh, eh, eh. Cuidado, eh, eh. eh ya, lo que se me queden pues que me excusen, pero ahí, allá está si, Rider Fesraye, durísimo, peeling. sí, Jolin el peeling, peeling, durísimo, eh, a ver quién más, pero los que están allá, Likey oh, Shen, que también like chavalito que trabaja, vive trabajando durísimo también, eh, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será más? Aquí están <risa> soplando, eh. <risa> Aquí están <risa> soplando, pero vamos a la, vamos a la real. Eh, eh. Ya lleva tres sí, ahí te va ya. <ríe> Elendro, Elendro, durísimo también. No, hay, hay mucho. Eh, ¿sí? sí, hay mucho, hay mucho, pero tú claro. sabes, hay, hay muchos chamaquitos que trabajan. La... la membresía, durísimo, que son durísimos. Hay chamaquitos que son duros allá, en verdad. ¿Qué, hay, qué, qué hace que, que, que, que te gustaría hacer un trabajo Sí, un, no, un, yo soy un brano. chamaquito abierto, yo, yo soy yo soy de Macorís, manito, yo vengo de allá. A mí eso no se me olvida y yo tengo que romper con, con el que tenga que romper, pero tiene que demostrar que está trabajando y que lo quiere hacer como yo lo quiero hacer también, porque un vago no va a venir a reguindarse de uno, tú sabes. Que ese que es el problema de allá, que hay muchos muchachos que, ¿no? No, no, yo, no yo, yo, yo, yo, yo soy un tigre de más, yo soy, yo parezco un director de, de, de clase, porque yo primero lo estudio, vamos a ver con lo que y si, si yo veo que tengo un chamaquito que está trabajando y que eres lo mismo que yo, tenemos que tener la misma página, entonces claro. yo rompo, si no, si tú estás en la página izquierda, quédate para allá. Tu opinión de Don Miguelo, en el sentido de que allá los muchachos, hay algunos, Interesa a nuestro amigo, saludos para Sadie. Sadier es mi mío persona. personal, pero es de lo que se quejan de Don Miguelo, de que Don Miguelo no se ha pechado tu proyecto Don Macorizano. Que, es que, es que oye, ¿qué no? tú opinas Óyeme, ¿tú? yo siempre he tenido este punto de vista y no es ahora que uno está trabajando, porque yo siempre he estado en, en lo que es el conocimiento del movimiento 5-6 Y siempre he tenido el punto de vista de que Don Miguelo es un simple trabajador, que quizá le pasan muchas cosas en su, en subiendo, en su, en su ¿no? ¿te entiendes? Porque es que hay mucho más mal, agra mal agradecido, manito, que que, tú, que quieren llegar a una posición contigo sin haberse la ganado y a veces uno se la da a la persona que uno no se la tiene que dar. Esa persona sale mala. Entonces, ¿qué te pasa? Tú te, tú te desencanta de ayudar a cualquiera, ¿tú entiendes? Por, por, porque pasan por cosas así. Yo no, yo no puedo decirte, don Miguel o, Es un bloqueador, como mucho, sí, sí, don o Esto sí. porque yo no sé lo que le ha pasado en su vida. Yo no yo no lo yo no lo conozco. Yo no sé qué es lo que con él, ¿tú entiendes? Sí, Entonces, si y, si y él pasó ¿tú? traiciones de gente que quiere ayudar. Ven, graba, va, vamos vamos a trabajar. Y cuando era el chamaguito, tú entiendes, le hacían un desafío por adelante. Y se dio cuenta de eso, porque es que eso pasa mucho. Yo, porque soy una gente confiada, que yo vea lo que el otro diga. Eh, ¿Tú entiendes? Yo lo ayudo, tú entiendes, si mira quién. Yo doy la mano sin mira quién. Pero yo no sé eh, eh, la circunstancia de Don Miguel. Hay mucho vago allá. Tú... Eso a es la otra vaina también, mi hermano. Ustedes quieren con el apoyo. Y lo que están vagueando en una esquina haciendo coro. Y pensando que no no no que se... No, no, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, Ah, que, que no hay cuarto para a los los o sea, para que tú veas, tú o sea, para la cerveza, para el romo, para ver tu wiki, las promos son baratísimas, dos mil, mil quinientos pesos, a tu esfuerzo, no quiera no esperes diga que a fulanito venga a dártela, para que tú digas, no manito, trabaje usted, entonces por eso yo digo que don Miguel está bien en su área, a don Miguel hay que dejarlo tranquilo. Tipo que otro claro, año. tranquilo, póngase a trabajar. Porque es que, don, Manito, don Miguelo le controla el teléfono a la gente, le controla la espérate que que no... Hey, por ahí no salga, por ahí sí. no salga. En Instagram ya te da una promoción que yo te salgo obligado. Claro. Entonces, a, al vídeo, póngase para hacer su diligencia, la cosa está muy fácil ahora. Para tu pa, pa tu date a conocer. Sí, digo yo, porque... Hay... Gracias, la, la cosa es cómoda. Cómoda, ¿sí? no, que a Domingo no vaya y lo llame. Manito, que tú estás, oye, dale para mi casa. Tú estás loco. El tigre está en su diligencia, el tigre está haciendo su, su vaina, manito. hermano, entonces, no. <risa> Miguel, Coño, hasta me quillo, porque es que yo me acuerdo pues, siempre ese tema, que a Domingo sí, que que no... Lo... El bloqueador. Que... mentira. Oye, ese de usted póngase a trabajar y haga su diligencia. Bro. Los proyectos que vienen, aparte de esta canción que ya tú, que tú, que tú sacaste, tú sabes, la, la, eh, ¿cuál es el tuyo viene? Si viene colaboración con gente. Muchachos, tú sabes dónde tú estás, en el Alien Studio, aquí hay, aquí hay música, que si yo le empiezo a dar play, ¿tú te vas a qué hora es? Un semana? álbum, un álbum. No, álbum. tú te vas álbum, tardísimo, álbum. tú te vas tarde porque es que yo tengo demasiadas canciones, demasiadas, entonces, ese Carolina Herrera, ya lo teníamos ahí, espérate que ya hay que trabajar a modales, o sea, es que tenemos demasiado que... Okay. El tiempo, muchachos, lo tenemos medido para lo que vayamos a lanzar. Yo no sé, con lo que me, cuando de mañana me da para tirar dos temas, los tiro Otros dos temas. Sí, los tema. dos temas juntos, porque hay demasiado. Es el diario que está con los <risa> temas aquí. diario, porque el Corifil está ahí, ¿sabes? Diario y yo, este es un tema. Así es, y lo importante es, bro, que hace trabajo. O sea, no es como tú, como tú dices, o sea, no es que... Te van a esperar, tú acostado, y que tú sentado no, en tu casa. No, de ahí. No, tiene que hacer los temas. Yo me no voy con vago. Para, para, que, la gente, para sí. que los temas... mire este chamaquito, loco, Para el mejor ejemplo que te puedo poner, y del Fies Chamaquito incapacitado, no, hay cosas que él no puede hacer. ¿a? Y ese el ¿sí? que se, más se mueve sí, del sí. Macorís y, y resuelve. Y resuelve. Y, resuelve, y fum, fum, fum, fum, fum, voy a hacer, y lo hace. Claro. Porque hay, hay dedicación, hay, hay, hay proyección, a lo quieren hacer. Entonces, claro. perdón, pero no me queda tú decir a mí con vago venga a decir que, que fulano me está coño, la cervecita, ¿te entiendes? hay que trabajar, hay que hacer la diligencia bueno, bro, mil gracias de verdad por abrirme aquí el estudio, aquí en New Jersey. Su casa, manito, te eh, te por el no, manito. No, no, no, de verdad, no me han tratado demasiado bien sí. los muchachones. ¿A conmigo. Eh, eh, me, quedan, eh, aquí? Eh, ¿Eh? me trajo. Ah, te trajo el villano, ¿Eh? el villano. Los personajes que ¿Te tenemos allá en el front controlando para allá. Esta gente, los rieles, se están apoyando. Y tú viste cuánto llegan ahora, los espérate, no entren. Son todos, y, él, y, él es, y La gente es mía, tú no vas a ver aquí, ¿está entiendes? Son Además, serie 5.6, y... eh, Atención esa diema que tú veas, está que la gente se apoya. Está, está claro, está claro. Bro, de verdad, <risa> éxito, tú sabes que esto es empezando. Esto no es un camino fácil. Sí, tú sabes, sí, te lo digo sí. porque eh, sí. es, es, es, me he tocado entrevistar a, a artistas que han empezado desde cero. Pero me tocó una vez a My y y nadie se imaginó de la noche a la mañana para el tipo tabla, o sea madre. entonces a veces la música es así igual que el trabajo entonces sí. esto es empezando, esto es empezando a trabajar eh, para adelante sin desesperarse Amén, y, y con disciplina porque creo que los primeros bros que la eran disciplina, disciplina, yo lo hice un, hice un post en mi instagram explicándolo a los muchachos por esa misma razón de lo que uh -huh. tú me preguntaste de que de que qué es lo que pasa, eso, que si usted no tiene disciplina y no trabaja usted no va para parte ¿Tú entiendes? tiene que manejarse disciplinadamente y sí, por sí. la línea, derecho. Otra cosa, manito, antes uh -huh. de que te vaya claro, estamos, no. estamos haciendo una, una labor bacana, en lo que es movimiento serie 56 que uh -huh. lo llevo en el alma, y es, y es ayudar a nuevos talentos que nadie lo conozca, que nunca han hecho, nunca han hecho un tema, nunca han grabado un video lo estamos motivando pa y para que se me salgan del bajo tú mundo, quieres, tú quieres, tú sí, me vas a sí yo y, y ahora mismo son cinco pero cada vez que se agotan los cinco videos y cinco temas producidos profesionalmente vienen cinco más hasta lograr el objetivo de que de que sacarle aunque sea 50 cabezas del bajo mundo de ¿tú entiendes? Claro, y ponerlo claro. en, en alineado que se sienta el apoyo y que no, se y eso se valora, bro, porque hay muchos muchachos que le faltan algunos recursos, tú sabes, sí. para poder trabajar. Pero como tú dices, algunos tal vez tengan los recursos, pero algunos son muy vagos y no, les, no quieren sí, limitarlo. Sí. ¿Te entiendes? Es. Y esto es, esto es fajarse todos los días. Anillo. Señores, eh, ya ustedes saben, vayan a las redes sociales. Raffo M. Chacolta. Raffo M. Chacorta. En el Instagram de Telenor, voy a etiquetarlo ahí en la entrevista para, para que, que le la viene. gente le, le, lo siga la gente podrá disfrutar de esta entrevista después de este en vivo va a salir en, en el canal de youtube de Telenor en el facebook de Telenor y en el instagram de Telenor Amén. bro hermano gracias. mío, para y ustedes saben estamos el apoyo. a la orden, al apoyo y todo lo que sea de 6,15,6 siempre va a tener nuestro apoyo de la Terry Spike